Hola, hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Gaby Koryova, soy una cubana viviendo en Ucrania y si quieres saber cómo fue el proceso legal de mi matrimonio con un extranjero, si tú estás en estas circunstancias o si simplemente quieres conocer los papeles que vas a necesitar y las instituciones a las que vas a tener que dirigirte te invito a que te quedes hasta el final del video, le des un me gusta si realmente te gusta, vas a poner una sonrisa en mi rostro te suscribas al canal para que de esa manera estés enterado de este y de todos los videos que voy a ir subiendo y ahora sí, da bye muy mucho si tú eres el cubano, de te voy a decir que la tienes bastante fácil estás en tu país y te tiene que servir de algo entonces solamente vas a necesitar carnet de identidad, certificado de nacimiento y si ya estuviste casado antes pues vas a necesitar un papel más y el certificado de divorcio o la escritura notarial con menos de seis meses de antigüedad si la persona que está mirando esto es el extranjero va a necesitar uno certificación de nacimiento y una copia las dos previamente legalizadas en la embajada del país ahora si la si los documentos de la persona están en un idioma diferente al español van a estar van a necesitar primero ser traducidos en el que es la única institución que se dedica en La Habana a, le a traducir y legalizar este tipo de documentos. Aquí en la cajita de información les dejo los links al ESTI, a la página web, los teléfonos y la dirección. 2. Fe de soltería o en caso de estar previamente casado, certificado de divorcio con menos de 6 meses de antigüedad, lo mismo que para el cubano, pero... Tiene, tiene que estar eh, legalizada y apostillada. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer esos trámites en Cuba. ¿Por qué? Porque recuerden que les hablaba del ESTI, que es la única entidad que traducía y certificaba los documentos en idiomas extranjeros. Pues el ESTI solamente traduce al ruso, inglés, francés, italiano... Creo que portugués, si no me equivoco, de todas formas en la cajita de información van a estar todos los links, pero no al ucraniano. Y los documentos de mi esposo estaban en ucraniano. Entonces tuvimos que hacer todo el proceso desde Ucrania. Fue bastante rápido. Por suerte, no es como en Cuba, que se demora una eternidad. Y tres, pero no menos importante, ahora sí, el último documento: la visa. ¿Por qué? Va a ser fundamental que el extranjero entregue este documento junto con los anteriores en el bufete internacional. El bufete internacional es el único que realiza matrimonios entre cubanos y extranjeros. Radica en La Habana eh, cerca de quinta y 42 o 46. De todas formas, una vez más en la cajita de información les voy a estar dejando los links al bufete internacional, dirección, teléfonos y todo lo demás que van a necesitar. Ahora, importante que sepan que el extranjero tiene que estar en Cuba al menos 10 días. ¿Por qué? Porque en el caso del de matrimonio con, eh, con turistas, pues tú tienes que realizar dos firmas. La primera firma es donde vas a entregar todos los papeles anteriormente vistos, los del cubano, los del extranjero. Luego de eso el bufete tiene 3 días, 72 horas en realidad para enviar esos papeles al MINJUS, Ministerio de Justicia y que el Ministerio de Justicia del visto bueno diga que tu pareja no está entre los más buscados del Interpol y que sí, que pueden seguir adelante con el matrimonio. Otra cosa importante que tienen que saber es que el bufete no trabaja ni sábados ni domingos es decir que las 72 horas de las cuales estaba hablando con anterioridad no van a contar si entregas los documentos el viernes sábado y domingo no cuentan. Empezarías a contar de nuevo a partir del lunes. Otra cosa importante fue que a la hora de entregar los documentos también vas a tener que pagar. En mi caso fueron alrededor de 700 cubas. Por todo el proceso legal que ellos tenían que hacer. Luego ellos te entregaban dos certificados de matrimonio. Uno normalito que te servía para, para Cuba y otro que es el que tenías que entregar en la embajada para que su matrimonio fuese legal también en su país y que una vez que estuvieras en el país de tu pareja, pues lo entregaras como evidencia de que ustedes dos estaban casados a pesar de que con anterioridad ya tú lo habías inscrito en la embajada. Eh, además de esto, tuvimos que pagar 15 CUC en el este por la... La traducción de la certificación de nacimiento y súper importante. Si tu esposo o si tu esposa no habla español, a la hora de realizar la boda vas a tener que pagar un intérprete. Sí, lo vas a contratar en el STI y va a depender de la traducción que sea. Mi esposo lo que habla es ruso, entonces en mi caso lo que necesité fue un traductor de ruso. Son aproximadamente 40 dólares plus. Es decir, 700 más 15 más 40 o más. Según el país que, que sea. Eso es aproximadamente lo que vas a necesitar en papeles. Si quieres casarte. Mi esposo se reí y me decía que en los cuadros somos bien caros. Y yo pensando por pues, dentro de mí. No te imaginas cuánto. Pero bueno. Eso fue aproximadamente lo que tuvimos que pagar. Y ahora sí. Esos fueron todos los papeles que vas a necesitar y que yo necesité para casarme. Importante, una vez que ya pase lo de la primera firma, que ya te dieron la puñalada con todo lo que tuviste que pasar, que ya pasaste la fiesta, la luna de miel, pues vas a tener que esperarte. Ellos te dicen 20 días hábiles aproximadamente. Ese aproximadamente no es así, siempre es más. En mi caso yo tuve que esperar aproximadamente un mes y medio o dos meses, para recibir el certificado de matrimonio que era el que necesitaba para entregar en la embajada y a partir de ahí poder aplicar a la visa D. En mi caso el, la visa D es la que te permite una vez estés en el país, o sea que te den la visa por 90 días y una vez estés en el país puedas aplicar a la residencia. Bueno ahora sí es todo, espero que te haya gustado, que te haya sido instructivo de todas formas, los links los estaré dejando una vez más en la cajita de información. Y si tú eres uno de esos que cayó por un cubano, como decimos nosotros, que te enamoraste de Cuba y de todos sus habitantes, o de uno en específico, porque hay mil y unas razones para enamorarse de los cubanos, porque somos alegres, porque somos tenemos esa sensualidad que nos caracteriza, porque siempre tenemos una fuerza interna que nos ayuda a salir adelante por la razón que sea, pues te enamoraste de, de Cuba te invito a que compartas el video, a que le des like si realmente te gustó, te fue instructivo como te decía antes, me vas a estar ayudando y al final es gratis a mí me funcionó yo todavía puedo decir que estoy felizmente casado. Y mi esposo también. Ok. Muy mucho. Vaya paspanski. Estoy feliz con mi esposa. Dabay. Estoy feliz con mi esposa. ¿Qué es me? No hay problem. no problema. Ahora sí. Para acá, para acá. Para acá, para acá.